Buenos días, buen giorno. Aquí, aquí hablamos italiano, hablamos español, hacemos una confusión. Lo importante que tú me comprendas, que tú me capizca un poco, ¿no? El giorno de hoy, guarda. El día de hoy aproveché que no hay nadie por aquí en el parque y y voy a ocupar este, este arco, este arco de, de, de, de fútbol, de fútbol, el día de hoy he portado mi, mi atresi, y este atresi ya yo de facto, ya he hecho ejercicios para, para el abdomen, para, para las piernas, para la gamba, eh, para todo el cuerpo, el día de hoy voy a hacer tres ejercicios para el para, para entrenar, la pierna, aunque el glúteo, y tres ejercicios para el abdomen. Lo sé, lo sé que estoy un poquito como así Que me, me falta un poquito, pero eh, Word in progress, despacio, despacio Se logra el objetivo Lo importante, no fermarte No fermarte no pararte nunca Nunca, nunca, nunca, nunca Continuar, continuar, así sean Dos veces a la semana Si tú todavía no te has inscrito A este canal Escríbete a eso Dame una mano, a subir a Mínimo, mínimo, diez mil, diez mil Diez mil es poco, pero Yo sé que con, con tu ayuda Y con tus ejercicios Con tu, tu, tu, condivisión con y con otras personas Compartiéndolo Despacio, despacio vamos a, a, a ir subiendo Bueno, voy a poner mi tierra X Acá, voy a aprovechar Donde es el medio, el medio de este arco Aprovechemos de aquí Aprovechemos que no hay ninguno Para hacer nuestros Ejercicios para la pierna aunque el glúteo, voy a hacer tres ejercicios Tres, tres, tres solamente Cada ejercicio lo voy a repetir dos veces Dos veces porque no, no quiero que el video se vuelva muy largo y tú me digas, Pablo, estropo largo, no lo hago, sí lo hago No, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer Tres veces, tres veces, dos veces por, por cada ejercicio vas a tres ejercicios para la parte inferior ¿eh? Y tres ejercicios para el abdomen Importante, siempre que vamos a hacer una actividad física Debemos hacer un poquito de, de movilidad articular, si sí le envío la información a mi cuerpo que voy a hacer actividad física, porque con la salud, con la salud no, no se juega, no se juega, no se juega. Me muevo, me muevo del puesto, me muevo del puesto. Si te gusta correr, te puedes, puedes dar, eh, dar aquí al parque eh, una dos vueltas El parco, la, la, la distancia del parque son 4 kilómetros 300 ya tú puedes ver, si hace dos do vueltas son, son 8 kilómetros, 600 metros, metros. Ok, perfecto, perfecto. Me muevo, me muevo, me muevo. Tra, tra, tra. ese sí Perfecto. Desfiro. Importante también. Primero de comenzar, comer algo suave. Que no hagamos actividad física con la barriga vacía. Necesitamos una fuente energética Ok, vamos a empezar Vamos a empezar con nuestro TRX Ya lo, ya lo puse aquí en, la, en, el, en el port en el, en, el, en el arco Esperemos que no se caiga Porque si se cae me llega la multa a casa Ok, perfecto, perfecto, perfecto ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cojo el TRX Me paro siempre de frente Flexiono la rodilla Vamos a hacer esto esto lo voy a repetir dos veces con cada, cada ejercicio. Va del primo. Paso adelante. Arriba. Estiro. Bajo. Cruzo. Nuevamente. Ok. Utilizo la, la rodilla, miren. Atrás. Ok. Perfecto. Voy a contar, voy a contar. Vamos a hacer dos. Uno. 2, 3, arriba, estiro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dos más, dos más, uno más, Ok, perfecto. Las moscas, las moscas. Ahora, cambio de pierna, cambio, cambio. Primero, arriba, estiro y cruzo atrás. Ok, vamos a hacerlo nuevamente con cambio de la pierna. Arriba, tiro. Uno. Dos, siente el ejercicio. Tres. Cuatro. 5 6 7 8 9 10 11 en dos. <ríe> como pueden guardar en este ejercicio estamos laburando la pierna, aunque los flexores de cadera, el glúteo, nos ayuda tantísimo a laborar con superficie inestable como el TRX. Buen ejercicio, buen ejercicio que no ocupa tanto espacio en casa. Y como puede guardarse aquí en el parque, pero ya aproveché el arco. Ok, perfecto. Eh, cambio de pierna, vamos a hacerlo nuevamente. Nuevamente. Ya ya descansé lo suficiente ok, presiona esta, esta rodilla espalda derecha, pecho adelante va, salgo y cruzo 1 2 3 4, me concentro 5 6 7 8 9 10 11, pierde perdida la cuenta, Ah, última, última última ok, ok, se siente se siente, se siente va. se siente, se siente mi glúteo mi glúteo mayor mi glúteo menor, todo se siente ok, vamos a, a cambiar cambia de pierna Mira profundo Concéntrate Ninguno te regala niente. Todo lo que tú haces hoy Mañana se verá Se verá, se verá Oiga, si italiano español Hago confusión No me decido si italiano o español Vamos, todos son hermanos Ok, se va Flexiono el ginocchio Esquina derecha, pecho adelante Uno Dos Tres 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lo y salgo y estiro y atrás perfecto este ejercicio ya Adiós, fuera. Podemos beber un poquito de agua, pues así. Recuperamos un poquito. ¿Cómo van los entrenamientos? De poder describir, Pablo. No me he mejorado. Me veo igual. Yo te respondo. Pero si tú no te entrenas, te vas a ver igual. Debes de entrenarte, entrenarte. Todo lo que tú hagas hoy, mañana se verá entonces es una cuestión de continuidad, continuidad, continuidad, continuidad dormir bien, eh, dormir bien, comer bien, pensar positivo y, y, y, no, y no fermarse a la prima dificultad la dificultad la tenemos todos yo compuesto ese ejercicio no, no, no, no estoy diciendo que seas un campeón pero sí debes de dar al menos una buena disposición Ok, perfecto. Vamos con nuestro segundo ejercicio. Nuestro segundo ejercicio. Nuestro ejercicio, ejercicio es más complejo. Abro, abro, abro tipo escote. Igual, abro grande, grande. ¿Qué voy, a, ¿Qué voy a hacer? Voy a bajar y toca tierra. Por ejemplo. Uno. Más atrás. Me hago más atrás que tengo más tensión. Abro. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, se va a cambiar nuevamente, otra 2, 2, 3, 4, 5, 6. En 7, en 8, en 9, en 10, en 11, en 12. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, así, me quedo, fermo. Derecho, derecho, derecho, parado. Voy a contar es 3, 1, 2 y 3. Perfecto, perfecto. <ríe> Se siente, ¿no? Se siente. Este es nuestro segundo ejercicio? para la parte inferior de nuestro cuerpo aquí estamos laborando estamos trabajando el glúteo aunque parte de la pierna claro que si tú quieres la pierna más más potente debes ponerle un poquito de peso estos ejercicios te ayudan a mantenerte a, a trabajar la fuerza la fuerza que tú tienes con el peso de tu cuerpo puro isométrico ok, perfecto, perfecto, me descanso descanso, me muevo un poquito en los pies eh, y me preparo para nuestra segunda serie, tú acá se lo puedes hacer 3, 4, 5 veces, así puedes ver grandes resultados ok, perfecto, nuevamente abro, abro, abro abro, abro grande espalda derecha, pecho adelante y, y se va 1 2 4 que el, la rodilla va no a la punta en los pies. 5 6 7 8 9 en 10, dos más. En 1 En 2. ok perfecto, perfecto. cambio cambio 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 2 más, 11, 12, me quedo, me quedo, me quedo. 6 segundos, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5. 5, Cinco. cinco seis. Ese esfuerzo que tú das de más, eso es lo que te va a ayudar a, a cambiar, a mejorar, a dar lo mejor de ti. Ok, perfecto. Podemos beber un poquito de agua. Vamos a hacer nuestro último ejercicio de, para la parte inferior de, nuestra, de nuestro cuerpo. Y luego pasamos a, a hacer los tres ejercicios de abdomen, abdomen abdominales con el TIP RX ok, perfecto poca pausa, poca pausa poca pausa porque el tiempo es oro ahora, ¿qué voy a hacer voy a hacer escuote y voy a abrir lateralmente ok, escuote hago esto, hago esto bajo abro y bajo Vamos a hacerlo primo con un, primero con un solo pie y después con el otro. Vamos a, vamos a hacer 12 con una pierna, 12 con la otra. Aunque tú lo puedes hacer alternado, 1, 2, pero yo lo voy a hacer primero con la primera pierna. Ok, ok, se va, se va. 1, 2, que la rodilla no pase la punta del pie. 3, 4, 5, 6, ahora grande. 7 8 9 10 11 11 12 Perfecto Ok, cambio, cambio de pierna Cambio Primero bajo, abajo 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, última, 11 y 12, me quedo, me quedo, 1, 2, 3, perfecto. Aquí nos, aquí nos demostramos el ejercicio, aquí lo hacemos, lo hacemos, tú lo haces conmigo así vas viendo grandes resultados y si más, y si más nos guardan desde todo el mundo si tú todavía no te has inscrito, escribe a mi canal escríbete a eso, hazlo ahora, hazlo ahora la gente me preguntaba pablo tú te inyectas alza pesa cuánto que comes cuántos años haces, haces de sport hago muchísimos años puedo decir que aquí no gana el más rápido sino el más constante <risa> yo hago solamente una vez pesa y los otros ejercicios los hago a cuerpo libre no me gusta estar casi tanto grande porque no, no, no, no es mi estilo pero a uh, si personas que les gustan que es muy respetable, debe ir al gimnasio a meter eh, mucho peso <ríe> y a comer como un poquito como marranitos pero <ríe> cada quien, cada quien tiene sus objetivos el mío es un físico de playa de, de, de playa, de playa, ni mucho mucho, ni poco poco siempre busco el equilibrio ok, perfecto, perfecto. estamos hablando mucho mucho y nos enfriamos ok, ok, bajo, bajo ok, uno 3 4 estamos en youtube 5 6 7 8 9 la gente se para a ver si quieren ir es locos, están entrenando solo 10, vamos más, 10 va, 1 más, 1 uno más, uno más como estoy aquí en el parque, la gente me ven a mí solo aquí en la cancha y ya no sé, ese, ese man es loco, ¿qué está haciendo ahí solo? pero me están guardando después me guardarán en casa uno, dos y tres eh, la gente dice que yo estoy loco pero en este mundo hay más locos que yo ok, perfecto perfecto. vamos a cambiar de, de, de pierna vamos a bajar, bajo ok, se va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, nueve, son doce, diez. 11, última 12, me quedo. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Me concentro: 1, 2, 3. Perfecto. Echamos una piccola pausa. Eh, vamos a finalizar con 3 ejercicios del abdominal. ¿Ok? Prepárate, prepárate. Puedes beber un poquito de agua. Yo pongo mi tapete aquí que se va a diventar un poquito, un poquito esporco, pues, sucio, porque está aquí donde donde se mete el arquero es pues un poquito la zona muy muy dañada, pero no hay ningún problema yo, yo esto lo lavo para que está el agua el jabón? para utilizarlo no? metámoslo aquí, metámoslo aquí, muy cómoda y perfecto ok, ok, ok Vamos a iniciar nuestro ejercicio para el abdomen con el TRX eh, Como pueden como puede mirar, eh, doblé aquí la, la, la, la colchonetica porque no, porque Para que no me haga daño la, la rodillas Me da un poquito de daño la rodilla Entonces la doble, así amortiguo un poquito la rodilla Y el dolor será menos Con este ejercicio que vamos a hacer vamos a, vamos, vamos a ir, mira, lo pueden ver Vamos a ir, laboramos el abdomen fuerte Todo el abdomen, mira Arriba Va abajo. Primero primero abajo, voy arriba. Ok, perfecto. Esto lo vamos a hacer 12 veces, 12 veces. Ok, puedo dejar la punta de los pies a tierra o lo puedo cruzar. Yo lo voy a dejar a tierra, así estoy más estable. Ok, vamos a iniciar. Vamos a iniciar, vamos a iniciar. Se va. 2, aquí también trabajamos los brazos. 3. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho, tío. Nueve. Diez. Dos más, dos más, dos más, dos más, dos más. Once. 12, 3 más, 3 más, 3 más. 13. Me concentro. 14. Y 15 me quedo. 1, 2, 3. se siente, se siente reto abdominal, vale. Ah, se siente reto abdominal. Vamos a hacer un, un pequeño circuito. Un pequeño circuito. Nuestro próximo ejercicio, de ¿vale? loca. Lo podemos guardar. Simplemente esta manigueta nos da un poquito de, de estabilidad, de, de, de equilibrio. Pero el esfuerzo lo hacemos todo con el abdomen. Me voy a concentrar. Guardando un punto, eh, punto un, un punto de frente, un punto fijo. Así evito darle fatiga a mi cuello. Ok. Se va. Se va. Fermo. pie a tierra. Va. Uno. Abro, abro, abro. Dos. 3, 4, poca fuerza en los brazos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 15 16, poca jueza en los, en los brazos 17 18 19, recuerda como sube mi abdomen 20, 5 más, 5 más 1 2 abro, abro, abro 3 4 5 isométrico, va. 1 2 3. Perfecto. a una pequeña pausa. a una pequeña pausa. Me voy a meter aquí mi TRX X en los pies, en los pies. Así cambiamos, cambiamos el ejercicio que sigue, barda. El que sigue. El que sigue. Prepárate porque el que sigue. Esto aquí no. No se para más, no se para. No se para, no se enferma no se para 5 okay. cinco segundos, 5 cinco segundos iniciamos vamos a hacer 2 a la vez 2 ejercicios a la vez plan, plan, plan cuarto de fronte ok 1, 2, 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, me fermo. fermo, fermo, fermo, fermo, adesso abro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, perfecto, perfecto hacemos una pausa y lo repetimos nuevamente, nuevamente, tú acá se lo puedes hacer 3, 4 veces, 5 veces, aunque meterle più, più tiempo, più tiempo, più tiempo, yo lo hago corto porque después la gente me dice Pablo, el video es muy largo, toda la gente que me dice así porque son un poquito perezosas. porque el que se va a entrenar se entrena mínimo 40 minutos, ¿cierto o digo mentira? Yo cuando me entreno, yo cuando me entreno, me entreno una hora y veinte Una hora y veinte, una hora y veinte hago tres hago kilómetros de, de, si estoy en la calle, en, en el parque o si no hago tres kilómetros en, en la máquina, en la que el tapirulano, tapirulano o en el caminador Tres kilómetros lo hago, estoy un poquito mal, pero lo hago, lo hago Tres kilómetros lo hago en 14.40, debo mejorar, pero despacio, despacio ok perfecto vamos a hacer nuestra segunda serie vamos a, a, a iniciar desde el principio al principio ok la rodilla la rodilla la rodilla la rodilla la rodilla se tierra. ok se va se va se va uno lentamente dos tres mañana sentirás el abdomen de lo lindo cuatro 7 8 9 10 2 más 2 más 2 más 11 12 3 más 3 más 13 13. 14 14 última, última, última, última. 15, me quedo. 1, 2 y 3. Perfecto. Ese pequeño esfuerzo que tú haces de más, sí. eso es lo que tú marca la diferencia. Ok esta hicimos primero me recuerdo hicimos 25, 25 vamos a hacer las 25 el importante menos fuerza en los brazos guardo un punto fijo y salgo lentamente ok, okay. prepárate prepárate prepárate baby prepárate chico prepárate bambina baby ok pies de a tierra pie de a tierra ok salgo abro uno dos guardo un punto fijo así evito dolencia al cuello 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 20, 20, 20 21 22 23 24 24 e 25 mi credo 1, 2 y 3. La vida no te regala nada. Debes de ganarte todas las cosas. todos ganados, ganado. Todo es ganado. Todo, todo, todo, todo, todo. Ok, perfecto. Vamos a finalizar con nuestro último. El plan, el plan, el plan. Este me hace morir. A ti no. A ti no te hace morir. A mí me hace morir este. Este se ve fácil, pero este me hace sudar. Sudo, sudo queremos llegar a la, a la meta tenemos que pasar por, por todos los sufrimientos ok ok ok 4 3 2 1 inicio tranquilo tranquilo Adiós. ahora adelante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en 10. Abro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Verbo, verbo. 1, 2 y 3. Perfecto. Por el día de hoy hemos terminado. No te olvides de seguirme. Siempre por instagram, aunque en facebook, en youtube, si tú todavía no te has inscrito inscríbete a eso, gracias por hacer estos entrenamientos con Fisi Más. todo lo que hagas hoy, mañana se verá, saludos a toda mi gente que nos ve, latina, italiana, americana, tedesca, todos de corazón, Pablo